Niños, ¿están listos? Porque nos vamos para toros. ¿A dónde? A toros. Ay, no se imaginan el espectáculo, la música, los caballos, lo brillante de los vestidos. Generalmente los toreros son unos churros, es divino. ¿Y el torito? ¿Qué pasa con el torito, mi amor? Es un animal como nuestros perros. No, no, mi amor, no te confundas. Nuestros perritos sí son unos animalitos. El toro es una bestia enorme que se doblega ante la espada que lo atraviesa del torero. Así como los guerreros antiguos. En la misma arena del circo romano donde los cristianos eran arrojados a los leones, tuvo popularidad otro espectáculo de muerte que en siglos posteriores fue engalanado hasta convertirse en las corridas de toros. En esta práctica atacan al toro con una lanza que daña los músculos de su lomo para debilitarlo y obligarlo a bajar la cabeza. Luego le clavan banderillas para batirlo más y forzarlo a embestir. Después es burlado con una capa hasta el extremo del agotamiento cuando le introducen una espada. Si todavía no muere, le clavan un puñal en la cerviz. Finalmente, público y presidente del espectáculo deciden si le cortan orejas y cola como trofeos. ¡Toros! ¡Olé! ¡Banderillas! ¡Estocada! ¡Putillazo! ¡Orejas! ¡Rabo! ¿Quiere tomar manzanilla, mamá? ¡No! En Colombia la ley dice que es dañino y cruel convertir en espectáculo el maltrato la tortura o la muerte de animales. Pero de manera conveniente para unos cuantos, excluye de esta consideración a la tauromaquia y prácticas similares. Ante flagrante incoherencia, los ciudadanos que anhelan vivir en una sociedad pacífica y civilizada tienen el derecho y el deber de manifestar abiertamente su inconformidad con la perpetuación de tradiciones violentas y exigir a los gobernantes que asuman con altura ética su obligación de legislar en pro del bienestar de todos los animales sintientes, sean humanos o no humanos. ¿Qué hay de comer? Pincho de rabo de toro. Ay, no, no de ella sí yo me tomo un agua aromática y alícense niños porque nos vamos para la Plaza de Toros. ¿A dónde? A la Plaza de Toros, pero con esta camiseta y esta pancarta. Póngase la camiseta mis amores y no más ole. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.